Salgo revés No te esquezas Que mañana otro día De y no pares Que seguro que a tu meta alcanzarás Sei. La próxima vez